Yo tuve claro desde muy joven que no me gustaba que me mandaran eh, y que, sobre todo, quería elegir los contenidos que, de los que luego tenía que defender, ¿no? que tenía que, que poner la cara, que, que dar la cara por, por una historia, ¿no? o por una línea editorial, o por una idea. Yo soy muy controladora, muy obsesiva del trabajo bien hecho, he tenido pocos límites en el trabajo, con lo cual he esperado que la gente que me acompañaba en el viaje eh, hiciera los mismos sacrificios que yo. Y en ese sentido yo considero que he sido mala jefa. Y he ido transformando eso en, eh, también en, en experiencia, ¿no? y, y he ido entendiendo, y he ido flexibilizándome. Yo me declaro libre pensadora. Y, y, y eso claro, es peligrosísimo. Y, y, y he sido jefa, pero eso no quiere decir que no haya tenido jefes por encima. Sí, sí. Siempre hay y un jefe Y, y además encima. son siempre jefes. O sea que, eh, con lo cual lo que intentan es eh, controlarte. Y entonces, bueno, pues claro, si, si tú no cedes, el otro retuerce. Nuestro nivel crítico cada vez... Es, es más reducido. Nuestra mirada como usuarios de la información también. Ya no queremos en los periódicos un artículo de opinión que vaya en contra de nuestra opinión. O en una tertulia no soportamos al que lleva la contraria de lo que nosotros pensamos. Y entonces vamos rechazando lo ajeno y eso también estrecha nuestra mirada. A mí me ha gustado siempre la radio y tenía ganas de hacer eh, algo personal. Entonces, cuando dejé el programa el verano pasado, propuse este podcast. Y entonces dije, yo quiero contar la historia del siglo XX a través de 10 mujeres. Y, y eso ya lo he hecho. Y sale ahora, he trabajado durante este año también en esto.